El factor de desdoblamiento es un factor que se saca y que es el mismo cuando piramidamos el tratamiento de, la, de, la, de los dividendos por Cufin, ¿no? A mí siempre se me olvida, el, el factor es 1.48, no sé qué. Bueno, ¿cómo sabemos el factor? Porque qué es importante saber el factor? Porque en ocasiones eh, nuestra empresa, a lo mejor es del sector primario, tiene otro, otro porcentaje, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tasa de impuesto de las personas morales? 30%, ¿no? Y está bien facilísimo, se los voy a enseñar. ¿Cuánto me falta para llegar a la unidad? Pues 30% menos la unidad, pues me da el 70%, ¿no? Y si yo los divido, ¿cuánto me va a dar? Ah, pues me va a dar este factor. Este factor... Recuerden que no se redondean las cantidades, pero cuando le conviene a la autoridad sí se redondea, ¿no? Entonces me da el punto 4286. ¿Ok? Si yo le repartiera un dividendo a mis personas, a mis socios o accionistas de un millón, sin que tuviera CUFIN, yo a este factor lo tengo que agregar la unidad y lo tengo que multiplicar. Por este factor, este por este, me va a salir 1.428.000. A este millón 1.428.000 le tengo que multiplicar por el 30%. Me da 428.000, ¿no? Entonces al millón le resto los 428.000 y cuánto me va a dar es un millón, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve el contador? Ah, bueno, porque yo esto se lo voy a repartir, ese es el dividendo que le voy a repartir a mis socios, ese es el ISR que yo tengo que pagar si lo re... y aquí viene la estrategia, porque si yo lo pago en el mes de junio, ese millón cuatrocientos veintiocho mil me lo voy a poder acreditar en mi declaración anual del 2022, o si lo pago en diciembre, etcétera, y recuerdan que estábamos viendo, oye, ¿qué, qué haríamos? ¿Qué, qué hacemos si vemos que va a salir con mucha utilidad en la empresa? Y en la declaración de marzo va a salir a pagar mucho. Usa anticipales dividendos, anticipales dividendos, lo piramidas, aquí lo estamos desdoblando, piramidando, pagamos el impuesto y esos 428 mil lo puedes acreditar en tu declaración anual, ¿no? Oh, qué padre, contador este millón cuatrocientos veintiocho va a ser el ingreso acumulable de los socios, ¿ok? Ellos en su declaración anual van a tener que acumular ese ese ingreso, ¿ok? Ahora, si en mi declaración anual me me excedí y pensamos que a lo mejor en mi declaración anual sale a pagar 100 mil pesos y yo les pagué un millón de dividendos y pagué 428 mil pesos de ISR significa que aún así voy a tener un saldo a favor de 328 mil pero ese saldo a favor únicamente lo voy a poder acreditar hasta en dos ejercicios posteriores inclusive en pagos provisionales el primer ejercicio es únicamente en declaración anual. Ahorita lo pagamos en 2022 y en 2022 lo, lo acredito en declaración anual. Si me queda saldo de esos 428, el remanente lo voy a poder acreditar en pagos provisionales de 2023 y en 2024 o en su declaración anual. Oye, llegamos a 2025 y no me lo pude acreditar. ¿Qué va a pasar? Se pierde. Se pierde totalmente y, y pues ya lo perdimos. Entonces, es importante conocer este tratamiento porque pudiera ayudarnos a anticipar utilidades y digo, pues, si lo vamos a pagar en marzo de una vez, lo vamos pagando chiquitito y el socio ya se llevó su dinero, etcétera, ¿no? Eso es pensando en que no tengamos Cufin. Ahora, si tenemos Cufin, voy a regresar a la diapositiva. Okay. tenemos Cufin, pues nosotros ¿qué vamos a hacer? Repartimos esta Cufin, vamos a pensar que repartimos un millón de pesos a nuestros socios tenemos 16 millones ¿qué voy a hacer aquí? Donde dice menos dividendos pagados provenientes de Cufin le voy a restar un millón de pesos y entonces en lugar de tener 16 millones voy a tener 15 millones. Pagamos es pagamos un millón de pesos, oiga contador, y ahora tengo que pagar los 428 mil que me dijo, no, esos ya no los pagamos, ¿Por qué? Porque proviene de Cufin, ya observaron la diferencia cómo una utilidad contable, este, se reparte, y la Cufin únicamente me va a servir para conocer si ese millón, esa utilidad contable que se repartió, va a pagar o no va a pagar impuesto, ¿Ok? Por eso a los accionistas les gusta, la Cufin, pero realmente lo que deberían observar es de que contablemente deben tener utilidades. Porque independientemente de la Cufin, que sea grande o sea pequeña, tengan mucho importe o tengan poquito importe, realmente no pueden repartir dividendos si no lo tienes en tu resultado de, de en tu balance, ¿no? Porque, pues, ¿qué vas a repartir? No tienes nada que repartir, tu bolsa está vacía. Y ese es un problema muy grande cuando los fiscalistas no están... Eh, o, o tienen esa, esa conciencia o no tienen ese panorama de que si no hay utilidades contables no puede repartir. Cualquier persona, cualquier tercero que observe eso pudiera reclamar ante un juzgado y se le, y se le revierte lo, el pago de dividendos con cargo al administrador o con cargo al consejo. ¿eh? Entonces es muy importante. Entonces la Cufin de 2014 antes de 2014 no paga 10% adicional en el caso de los de 2014 en adelante va a pagar un 10% adicional estos datos es in, ya como resumen después de nuestro archivo es muy importante porque nuestra declaración anual así nos pregunta oye cuál es tu Cufin antes del 2014 ah pues un oye cuál es tu Cufin después de 2014 dos y en la, con, en la contabilidad fiscal, <ríe> digo contabilidad fiscal porque me refiero al catálogo de cuentas del SAT, código con dígito agrupador que se envía en, en la balanza del mes de ajuste, recuerden que eso en el mes de ajuste se, se debe de mandar una balanza, también se debe de incluir estos datos, cuál es el dato de la CUFIN de 2014 y cuál es después de 2014, entonces por eso es importante separarla, porque si no lo tienen separado, es una obligación. Y en caso que no lo tengan, si la autoridad lo revisa, va a considerar como que todo es de 2014 para acá y entonces pudieran tener un problema por el 10% adicional. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto a CUCA, CUFIN, reparto de dividendos? ¿Nada? ¿Todo bien? Es perfecto. Bueno. Ya con eso nosotros terminamos nuestro... Ya terminamos esto y ya tenemos nuestros papeles de trabajo concluidos. Ya tenemos cuánto, cuántos, cuánto es de ISR, ya tenemos el resultado del ejercicio. Ya tenemos, con esto concluiríamos nuestro cierre fiscal. Con esto, pudiéramos nosotros tener los, todos los elementos necesarios para poder llenar nuestra declaración anual y también, sin olvidar, nuestro registro contable. El registro contable no debemos de perder de vista. Eh, de, independiente del, del sistema de, o paquetería que ustedes utilicen, en donde hay programas que nada más le dan un clic, cerrar ejercicio, ¡trum! y cancelan todas las cuentas de resultados, todas las de ingreso las carga y todas las de, de ingreso las abona, y la diferencia nada más ustedes le dicen a qué cuenta de cierre se va, ¿no? Y un vámonos. Sí, esa es la, la balanza del mes de, de cierre. Pero a esa balanza hay que añadir asientos contables para tener una balanza completa que, te, que tengamos que enviar al SAT y que no tengamos ninguna problemática ni diferencia. Uno de los requisitos para que sea deducible una partida para efectos fiscales, el primer requisito es que esté registrada contablemente en el caso del ajuste anual por inflación, en nuestro caso práctico fue acumulable, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido deducible? ¿Cómo la registramos? Pues en cuentas de orden, en el mes de ajuste. Oye, y la depreciación fiscal, deducción de inversiones, uno de los requisitos es de que esté registrada contablemente, pero yo la que tengo registrada es la contable. ¿ah? pues Registra la, la deducción fiscal en cuentas de orden. Ah, ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver todos los asientos que pudieran implicarnos o algunos de ellos. Si ustedes tienen alguna duda de, de algún otro, con todo gusto ahorita lo, lo comentamos. Pero antes de su cierre, tenemos que revisar que estos asientos o estas aplicaciones se hayan dado correctamente en su contabilidad. Número uno, ¿cómo registra un pago provisional? Bueno, aquí tenemos, aquí vamos a tener un debate, ¿no? Porque Tradicionalmente lo mandamos una cuenta de activo en donde dice anticipos, dice ICR pagos provisionales, y abonamos a impuestos por pagar. Esto es cada mes, cada mes. El pago provisional de enero que determinamos y que pagamos en el mes de febrero se debe de registrar en el mes de enero con el pago, con este asiento, ¿no? Anticipos, dice R, con pago, con abono a impuestos por pagar. Y en febrero. 17 de febrero, cuando paguemos ese pago, hagamos, ahora sí que enteremos ese pago provisional, se cancela. Cargamos a impuestos por pagar con abono a bancos, ¿no? Y vamos. Bueno, eso es tradicionalmente. Hay algunos autores, y digo con todo respeto, con toda la razón, pudieran que ahora, en lugar de mandarlo anticipo de ISR al activo, lo manden a una cuenta de resultados como como ISR del ejercicio, cargan el, al gasto anticipos de eh, ISR del ejercicio con abono a impuestos por pagar. Oye, ¿qué tan válido es? digo Es tan válido y, y cuando tú sacas tu estado de resultados directamente de tu sistema, pues ya van a venir ese esos anticipos de ISR directamente restados como si fueran parte del ISR del ejercicio, porque es pago a cuenta del impuesto del ejercicio, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos razonamientos son perfectamente válidos, ¿no? Ahora, al cierre del ejercicio, este asiento de provisión de pagos provisionales lo, lo hicimos 12, los 12 meses, ¿eh? De enero a diciembre. Llega diciembre, en el mes de ajuste, ya hicimos nuestro cierre fiscal, decimos, oye, contador, ya vi que sale impuestos por pagar y que hicimos una aplicación de ISR. ¿Se acuerda que hicimos este, esta aplicación de ISR acreditable. 184,360. Hay que hacer un registro contable. ¿Cuál es el registro contable? Este, aplicación de pagos provisionales. Cargamos a impuestos por pagar pagos provisionales de ISR con abonos anticipos de ISR y esta cuenta debe de quedar en ceros. ¿Ok? Lo mismo hacemos con el ISR retenido por bancos. Cargamos a impuestos por pagar, pagos provisionales de ISR, con abono a ISR retenido, que es una cuenta también de activo. ¿Ok? Para el registro del pago, cargo a impuestos por pagar, con abono a bancos. Recuerden que, que hacemos una provisión de impuesto. Aquí, este impuesto causado este millón setecientos veintidós mil cuatrocientos veinte, también debemos hacer un, un, un asiento contable. Cargamos al ISR del ejercicio en gastos, generalmente son las cuentas ocho mil, con abono a impuestos por pagar, por eso es que aquí tenemos esta cuenta de impuestos por pagar, y esta cuenta la vamos a cancelar de tres maneras, contra anticipos de ISR, contra ISR retenido, y finalmente contra bancos, ¿OK? Oye, que hicimos? ¿Una compensación? Ah, bueno, ¿cómo, ¿cómo registramos la compensación? La compensación realmente es muy fácil, cargamos a impuestos por pagar con abono a ISR a favor. Oye, pero de impuestos por pagar mandé 110 mil y en ISR a favor solo tengo 10 mil. ¿Y por qué hiciste eso? Ah, pues porque usted me dijo que lo actualizara. Ah, bueno, esos 10 mil que tienes de diferencia los vas a abonar contra otros ingresos, ingreso por actualización, y ya vimos que ese ingreso tendrá que actualizarse y acumularse este al resultado del ejercicio, ¿No? Ok. Ahora, ya vienen las cuentas de <coughs> ay. ay, se me fueron las cuentas, ay. nuestras cuentas de orden, perdón, las cuentas de orden, todo lo que vimos de lo fin, cu fin, todo esto, se tiene que registrar en cuentas de orden para dar cumplimiento con la balanza del mes de ajuste que se debe de enviar las personas morales en el mes de abril del siguiente ejercicio y las personas físicas la tienen que estar mandando en el mes de, de mayo, ¿ok? Entonces es importante que nosotros demos cumplimiento, cabal cumplimiento a esa balanza, registrando en cuentas de orden, estas cuentas que ya vimos cómo se determinan o fin del ejercicio Vamos a cargar a la cuenta UFIN con abono a contracuenta cuenta UFIN. Oye, contador, ¿y qué dato vamos a, a poner? Ah, bueno, en el caso de la UFIN, pues vamos a poner 2022, pues 3.454.000. Eso es lo que vamos a cargar y vamos a, a abonar contra cuenta UFIN. Como ven, no tiene ninguna afectación. Es una cuenta de orden. En el caso de la UFIN del ejercicio, ah, pues vamos a cargar a la UFIN contra cuenta UFIN del ejercicio, ¿no? Aquí se sale un poquito mucho, pero en su, este, en su archivo de Excel viene perfectamente identificado, ¿ok? Cufin de ejercicios anteriores, aquí hay perfectamente que identificar, es lo que les comentaba, por eso hay que separar la Cufin, que es antes de 2014, que es hasta el 31 de diciembre de 2013, de la Cufin de ejercicios anteriores, que esta se entiende que es de, de ejercicios anteriores, pero después de 2014. ¿Ok? Se cargan a estas cuentas y se abonan a contra Cufin, ¿Ok? Así es la cuenta contra Cufin, es exactamente la misma cantidad. Por eso yo en mi resumen hice esta separación. En este caso mandaríamos un a cuenta Cufin de 2013 y dieciséis a Cufin de ejercicios anteriores, ¿No? Y contra Cufin la, las mismas cantidades. Oye, contador, la cuca del ejercicio, se va a cargar la cuca del ejercicio contra cuca del ejercicio. Oye, y aquí en la de ejercicios anteriores, aquí es donde tener, debemos de tener un poquito de cuidado. Cuca de ejercicios anteriores, lo que vamos a mandar es el saldo inicial antes de actualización. Fíjense, aquí la, la que tendríamos que nosotros estar mandando a la cufin de ejercicios anteriores es 50 mil y cufin del ejercicio la diferencia entre 3, 720 menos 50 mil nos da 680 mil sería la que tendremos que estar mandando a la cuenta cuca del ejercicio y cuca de ejercicio anteriores 50 mil pesos ¿okay? luego el ajuste anual por inflación acumulable, pues cargamos al ajuste anual acumulable pues, los, la cantidad que tenemos no que, que fueron déjenme recordar 51.241. 52.541 es lo que tendremos que cargar aquí y abonar en la contracuenta. ¿Ok? Deducción de inversiones. Aquí vamos a, no importa si está en el, en el costo de ventas o está en otra cuenta, tenemos que sumar todas las deducciones de inversiones y la debemos de incluir en este importe. Deducción de inversiones y contracuenta de deducción de inversiones. ¿Ok? Ya que terminamos nuestra balanza del mes de ajuste, se cancelan todos los gastos, todos los, eh, todos los ingresos, todos los gastos, queda la utilidad, esa utilidad debe de coincidir con la utilidad contable en su balanza, debe de coincidir contra esta utilidad contable, cuatro mil ochocientos veintidós, y estas partidas fiscales, todas estas partidas fiscales deben de estar en cuentas de orden, eh, de su del mes de ajuste para que la autoridad pueda revisar que de cuatro millones de su cuenta contable llegan a cinco millones ochocientos mil ¿no? Entonces ahí es donde con nosotros cuadramos nuestra conciliación contable fiscal que es un papel de trabajo lo llevamos y lo aterrizamos en nuestra balanza del mes de ajuste ¿ok? Mandamos nuestra balanza del mes de ajuste, mandamos nuestra declaración y ya terminamos, ¿ok? Bueno, es importante que antes de que mande su balanza o, o si ya están mandando su balanza o ya la mandaron o ustedes como parte de su trabajo profesional les llega alguna revisión o quieren ustedes hacer algún tipo de revisión, sepan comparar la, las diferentes bases de datos que tiene la autoridad hoy en día hoy en día la autoridad tiene un big data que se llama CFDI, ya sea versión 3.3 o versión 4, pero que al final ahí toda la, la información recae en, es, en, esa, en ese repositorio no y si agregamos que tenemos que mandar balanzas, digo aquí hay otro un errorcito, dice balanzas es balanzas, perdón Entonces, la dislexia ya atacado Entonces, esa información también es otra base de datos que, que tiene la autoridad, ¿no? Esto, todo esto recae en, en el DIP, que son el servicio de declaraciones y pagos, que ya viene precargado en la mayoría de la información de la autoridad, que viene precisamente del repositorio, de aquí viene para, para el DIP. Y si a esto agregamos que tenemos que mandar una DIOT para el régimen general, el régimen, este, el reciclo, pues ya, como que ahí ya se salva un poco, pero toda esta información son cruces que está haciendo la autoridad, y que, como pueden observar, no viene aquí la declaración anual, ¿verdad? No, no viene, pero así como yo les comentaba, ah, es que mira, tienes que cuidar, el dato de anticipo de clientes del año pasado, tienes que traértelo a este año, ¿no? Y tienen que ser iguales. Si hay una diferencia, pues algo estás haciendo mal. Lo mismo con las balanzas. Sus balanzas deben de traer este, este dato de anticipo de clientes conciliado contra su, su declaración anual. Hablando de CFDIs y hablando de, de anticipo de clientes, cuando nosotros emitimos una factura por anticipo de clientes, esa factura, yo les recomiendo que tenga otro C, otro número de serie, otro número de, de, de folio, que puedan identificar todas esas facturas de, de, de anticipos. Y por otro lado, las, no, las notas de crédito que van específicamente para aplicar las, los anticipos. Si ustedes toman el dato de los FDIs de anticipo y le restan las notas de crédito de anticipo, por aplicación de anticipo, la diferencia es debe de ser el saldo que deberían de tener en su balanza como anticipo de clientes. Si no es así, pues tienen que revisarlo, porque pudieran estar haciendo mal una aplicación, pudieran tener un anticipo de clientes que no, no están considerando, o les faltaron notas de crédito, etcétera, ¿no? Al final todo tiene que ir amarrado, o sea, ya cuando, cuando estamos viendo desde el punto de vista de auditoría, Ahora sí que todo tiene que cuadrar o tiene que cuadrar, ¿eh? Porque sí, es muy fácil detectarlo y más con el CFDI. Nosotros estamos hablando de una balanza ya depurada, una balanza en donde ya tenemos que partir de, de cifras ya definitivas. Eh, previo a eso, pues tenemos que precisamente este cruce de información, esta diapositiva que estamos viendo aquí, son ejemplos de qué tenemos que, que ir cuadrando la balanza. Cuadrar la balanza, no me refiero a cuadrar la balanza del mes de diciembre, sino cotejar la de enero, la de febrero, la de marzo, la de abril, hasta una por una, ¿no? Por ejemplo, repositorio de XML, ¿no? Los emitidos se separan en tanto ingreso como egresos. Los de ingreso son generalmente ventas o son anticipos, ¿no? Las ventas debemos de cuadrarlas contra los abonos en nuestras balanzas en el rubro de ingresos. Recuerden su balanza, saldos iniciales, cargos, abonos, saldos finales. Ingresos, abonos, me debe de coincidir contra mis ventas. Aquí es donde debemos de separar y tener mucho cuidado. Oye, aquí mis CFDIs emitidos, pongo ventas, luego le hago un descuento, no hago nota de crédito y yo en mi balanza registro el neto. ¿Está bien o está mal con Pues yo desde mi punto de vista te haría la observación de que tienes que separar esos ingresos, ese, esa de, devolución debes de quitarla y mandarla a, a un rubro de gastos, de devoluciones, a lo mejor en factura o no sé cómo tú lo quieras ver, porque estas ventas de tu repositorio, ingresos-ventas, se van a ir directamente al, al DIP y ahí no te jala el, el dato neto, te jala el bruto. Y entonces cuando este lo queremos cuadrar contra balanzas pues no cuadra. Entonces, es muy importante, ¿no? En el caso de los CFDs emitidos por sueldos asimilados, etcétera, tenemos que revisar que estos datos, mes a mes, balanza con balanza, cuadre contra los cargos que hagamos en la cuenta de sueldos, mano de obra, honorarios asimilados, como, como tú los identifiques, ¿no? Para la autoridad ya es muy fácil, porque si esta balanza se la estamos mandando y como estábamos platicando, esto ya tiene un dígito agrupador, la autoridad ya es muy fácil determinar cuáles son tus ventas, cuáles cuentas son de ingresos, cuáles son de sueldos, y lo cruza contra tus CFDI, te detecta muy fácilmente. ¿no? En el caso de los CFDIs recibidos, también los separamos tipo egreso e ingreso. Los recibidos tipo ingreso, para mí son una deducción, recuerden que es desde el punto de vista del emisor, quien lo emitió, para él es un ingreso, pero para mí es una deducción, son mis erogaciones. Entonces yo lo tendría que revisar contra mi DIP en el rubro de deducciones. Y si voy un poquito más allá, pues tendría que verlo contra mis cargos en gastos, en compras, en costo, etcétera, ¿no? En el caso de egresos que son devoluciones, pues yo también tendría que estar viendo que sea el, el neto, porque yo sí tengo que registrar el neto, no, no el bruto, ¿no? Balanzas, en las balanzas, eh, el, los abonos en clientes, fíjense, fíjense este, este cuadre, cómo lo hacemos, ¿no? Los abonos en clientes son los pagos que yo estoy recibiendo. Esos deben de coincidir con mis complementos de pago, ¿no? Tan, tan. Clientes entre 1.16 por 1.16 me debe de dar el IVA trasladar. Y debe de coincidir con la cobranza que, que está y con los complementos de pago que yo tengo registrado. Y hablando de saldos, recuerden que en el caso del IVA tenemos dos cuentas, IVA pendiente de trasladar o IVA no trasladado contra IVA trasladado del periodo. Entonces, si hablamos de saldos, entonces tomemos el saldo de clientes, lo dividimos entre 1.16, lo multiplicamos por punto .16 y tendría que darme el saldo que tengo en el IVA por, pendiente de trasladar. Y aquí es donde agarramos a muchos, porque muchas veces el saldo es inferior. Entonces, ¿qué significa? Que ya cobramos IVA y que no lo enteramos. Y, y son cruces, así que con una calculadora en cinco minutos se, sienten, se sientan, lo agarran y, y detectan muchísimas cosas. ¿eh? Lo mismo con el IVA acreditable. Hay veces que nos acreditamos IVA que no hemos pagado. Ese IVA, si todos nuestros proveedores son con IVA, se agarran sus proveedores entre 1.16 por 1.16 y tiene que cuadrarles contra el IVA que está pendiente de acreditar. O los cargos a proveedores, con esta misma fórmula, pues nos debe de dar el, el IVA acreditable de ese periodo, ¿no? Ok. Um, impuestos por pagar deben de tener mucho cuidado que el saldo inicial estamos hablando de la balanza a lo mejor de enero, ¿no? O más bien de diciembre. Estamos viendo la balanza de diciembre, el saldo inicial de impuestos por pagar debe coincidir con los cargos de esa misma balanza. Si no coincide ese importe, significa que no enteramos la totalidad de los impuestos que pagamos. Por ejemplo tenemos un saldo inicial de IVA de un millón de pesos. pues el cargo debe ser de un millón de pesos para comprobar que estamos pagando ese millón. Si pagamos 900 mil, queda un saldo de 100 mil, significa que debemos 100 mil pesos de IVA. Es muy fácil identificar esos, esos, esas pequeñas diferencias. Aquí estamos viendo contra el DIP, un análisis, mes, ingresos, periodos, periodo tenemos que analizar entre 1.16, el IVA acreditable, este, el IVA trasladado, meses mes de pagos anterior, los dividendos y nuestra balanza dice que pagamos dividendos, pues entonces tendríamos que voltear para ver si tenemos Cufin, si no tuvimos Cufin o por lo menos la retención del 10%. Entonces, la balanza, estamos partiendo de registros contables, más allá de de hacer un cierre contable fiscal e irnos así como que ah, vamos directo al cierre, y, pues hay que hacer un análisis a profundidad, ¿No? Aquí les pongo la diot porque la diot no necesariamente tiene que coincidir con el IVA acreditable, pero sí se tiene que parecer mucho. La diferencia entre la diot y el IVA acreditable son las retenciones de, de IVA. ¿Por qué? Porque en la DIOS nosotros relacionamos el IVA que nosotros pagamos, pero en el IVA acreditable pues es el que nos acreditamos. Recuerden que nosotros debemos de, no nos podemos acreditar las retenciones que efectuamos en el mes y además podemos acreditarnos las retenciones que pagamos en el mes, que eso va en el rubro de, de otras cantidades a favor y otras cantidades a pagar en el caso de IVA, ¿no? Pero en la DIOT, si ustedes se fijan, también viene el concepto de retenciones. Entonces, este concepto de retenciones en la DIOT debe coincidir con su declaración de pago de retenciones y debe de coincidir en la parte del IVA propio, en otras cantidades a favor o en otras cantidades a cargo, dependiendo de este, qué rubro están revisando. ¿no? Entonces, como ven, realmente este, pues estamos a, a merced de una revisión, si no tenemos nuestras cifras perfectamente identificadas, cuadradas, es muy fácil cruzar información y con el CFDI versión 4 pues creo que el punto medular no es el CFDI como tal sino es el complemento de pago el que nos va a regular más, porque en el complemento de pago versión 3.3 no viene desglosado los impuestos entonces la autoridad pudiéramos argumentar, pues sí, sí cobré, pero pues el, el, lo que cobré no tenía impuestos, ¿no? Pero ya con la versión 4, ya la autoridad ya más es de que agarre sus FDIs de, como método PUE, más los complementos de pago que ya viene perfectamente identificado el IVA, y créanme que este declaración de, el servicio de declaraciones y pagos va a estar más exacto cada vez. Al día de hoy, pues realmente las diferencias son por este por los PPDs y etcétera, no los, los requerimientos. Pero ya con esta actualización pues va a ser muy difícil.